Bueno, entonces ya voy a dibujar un casillero para la variable A. ¿sí? Y acá le voy a poner A. Voy a dibujar otro casillero para la variable B. ¿Está bien? Okay. Bueno, ahí adentro dijimos que se iban a guardar números. ¿sí? Seguramente van a ser números que son direcciones de memoria de otras variables. Entonces voy a, voy a definir otras variables más. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Eh, podemos definir eh, un employee, ¿no? Employee, sí. Employee, empleado. Ahí está. Definir una variable empleado y defino otra variable, no sé. Eh, vamos a hacer un, una cadena. Eh, nombre. Ahí está. ¿Sí? Tengo un empleado, una variable empleado y una variable nombre, ¿sí? Esta variable nombre tiene 45 caracteres y esta variable empleado tendrá el espacio que corresponde a todo lo que tenga definido esta estructura, que es todo esto. ¿sí? Entonces, esas también las voy a dibujar por acá. Acá voy a dibujar mi empleado. Ahí dice es empleado. ¿Está bien? Y voy a dibujar la cadena. Nombre. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Acá adentro esto está dividido, ¿no? Porque tenemos un lugar para el ID, un lugar para... ¿Qué más tenía el empleado? No me acuerdo. Nombre. Nombre, eh, horas y sueldo. Bueno, entonces acá hay un lugar para el nombre otro para las horas y otro para el sueldo. ¿Está bien? Y en el caso del nombre son todos los caracteres iguales, ¿no? Tiene como un montón porque tiene 45. Tiene un montón de casilleros para guardar todos los caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Eh, o sea, una variable guarda un conjunto de, de valores. ¿sí? En este caso empleado guarda todo eso y en el caso del nombre guarda todo eso. Ahora, si yo hago otra variable employ le digo que es del tipo asterisco y le pongo una c, ¿sí? Acá esta variable le estoy diciendo por un lado que es del tipo puntero y por otro lado le estoy diciendo que es del tipo employ, sí. Entonces, si yo la dibujo, la puedo dibujar por acá, c, sí. ¿Qué espacio tiene para guardar esta variable C adentro? ¿Qué va a guardar? Y eso lo que va a guardar es la dirección de memoria de esa variable. Un número. Un número. O sea que la variable A, B y C van a guardar números, ¿sí? Por eso las dibujé ahí en otro color y chiquititas. Porque no importa de qué tipo yo le haya puesto acá, ¿sí? Es como que las variables son todas iguales. Lo único que van a guardar acá es un número. Por ejemplo, no sé, 899, 327, 327 y 8901. Tres números. Es lo único que pueden guardar son, es un número. ¿sí? Por eso es que todos los punteros van a ocupar el mismo lugar en memoria. ¿sí? Y ocupan un lugar muy chiquito porque necesitan espacio para guardar un número nada más. ¿sí? Hasta ahí... Eh, tenemos visualmente una diferencia ¿no? en, en lo que guardan. Entonces, si todos los punteros guardan un número, ¿para qué aclaro este tipo de dato acá? ¿Sí? Si parece que yo lo único que guardo adentro son números. Y los números son todos iguales, son de tipo número. ¿Por qué le estoy diciendo a las variables que son punteros que también son de un tipo? Que son empleado, que son float o que son int. ¿Para qué aclaro ese tipo de dato? Pregunta de examen. No es para el tamaño que yo quiero guardar ahí, para el tamaño de la estructura que yo guardo ahí. Pero yo no guardo una estructura en la variable, yo guardo un número. Ahí lo estamos viendo. Claro, sí, sí, sí, pero no es para cuando yo intente guardar algo ahí que tenga el tamaño que quiero. Cuando intente guardar algo, ¿dónde? En, es, en esa dirección de memoria. Por ejemplo, si ah. yo un empleado, ya sé que tiene el tamaño de un empleado. Bien. ¿Qué, Entonces, sería, ¿Qué sería como establecer un tamaño en bytes de ese tipo de dato que quiero guardar? Sería indicarle a la variable, ¿sí? por un lado, con este asterisco que va a guardar una dirección de memoria, que va a guardar un número. ¿Está bien? Entonces, le estamos indicando qué es lo que va a ir adentro de la variable. ¿Sí? Y con este tipo de dato que yo le pongo acá, a la variable le estoy indicando otra cosa. Le estoy indicando que cuando viaje hasta esta dirección a ver qué hay para leer o escribir, trate a los datos como de ese tipo que yo le indico ahí. ¿Sí? Entonces, sigamos con nuestro, con nuestro ejemplo, ¿no? Yo ahí tengo eh, A, B y C, y tengo empleado y nombre. ¿Qué pasa si yo ahora digo, bueno, eh, en A voy a guardar la dirección de empleado? En B voy a guardar la dirección de empleado. Y en C voy a guardar la dirección de empleado. En las tres guardo lo mismo. O sea, le ponemos el ampersand adelante al, al nombre de la variable para que esto termine valiendo la dirección de memoria de esa variable. ¿sí? Entonces, imaginemos que eh, esta variable empleado ¿sí? está en la dirección 8901. Entonces me terminó quedando el 8901 en las 3. ¿sí? 8901. Las tres guardan el mismo número, que es la dirección de memoria de esta variable, que es donde están los datos. En 8901 están los datos. ¿Está en la variable C no están los datos. En la B tampoco y en la A tampoco. Los datos están en 8901. ¿Puedo guardar la dirección de memoria de esta variable que es del tipo empleado en el puntero del tipo int asterisco? Sí, ahí lo hice. ¿Lo puedo guardar en un puntero del tipo float asterisco? Sí, ahí lo hice. ¿Y lo puedo guardar en un tipo employee asterisco? Sí, también. ¿Y lo puedo guardar en un tipo void asterisco? D, vamos a ponerle. Empleado. Ahí está. tengo D, que es del tipo void asterisco, va a ser un casillero más. Lo voy a poner acá arriba porque ya no me quedó lugar. D. Y también voy a guardar el 8901. ¿Sí? Entonces, cuando yo asigne la dirección de memoria de la variable empleado a una variable del tipo puntero, se va a guardar ahí adentro solamente el número que corresponde a la dirección de esa variable. Lo que decía el compañero, que es lo que yo había preguntado, es entonces, ¿para qué quiero aclararle a estas variables que son del tipo puntero, además, otro tipo de datos? Si yo ya con el asterisco ya les digo que ahí voy a guardar un número. ¿sí? Y ya esto funciona y guardo el número. que Es la dirección de memoria de otra variable. ¿Para qué quiero además decirles este otro tipo cuando las defino? ¿Por qué no las defino así directamente? Digo, ah, mira, es un puntero. Puntero, a, ah, listo. Se ha una variable del tipo puntero. ¿Por qué no es así? ¿Por qué le tengo que aclarar, además del asterisco para indicarle que es un puntero y que va a guardar un número, que es la dirección de memoria? ¿Por qué necesito aclararle ese otro tipo de dato? Y ahí el compañero había dicho que tiene que ver con cómo yo interpreto los datos cuando me voy a la dirección de memoria que tengo guardada en la variable a ver qué hay adentro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacía yo para acceder, eh, por ejemplo, al sueldo? Si yo lo único que tengo es la dirección de memoria. ¿Cómo hago para acceder al sueldo, al campo sueldo de este empleado? ¿Y con el operador punto? Con el operador punto, sí. O sea, si yo tengo la variable empleado, pongo el operador punto y accedo al campo sueldo, ¿sí? Esto es si tengo la variable. Si tengo la variable. ¿sí? Ahora, si yo no tengo la variable, si yo tengo el puntero a esa variable, por ejemplo, C, ¿sí? que sabemos que apunta ahí, ¿cómo hago para acceder desde C, usando C, que tiene guardada la dirección de memoria de empleado, ¿cómo hago para acceder al sueldo, al campo sueldo? Con el operador flecha. Con el operador flecha, sueldo. Y ahí accedí al sueldo y tengo un puntero, a la variable. ¿Sí? Y funciona. Ahora, si la variable A y la variable C tienen guardados lo mismo, porque la variable C tiene el 8901 y la variable A tiene el 8901, ¿puedo yo hacer A flecha sueldo? O no puedo. ¿Me deja agarrar? Eh, y no, porque A no sería un tipo de dato employee, sino sería int. Ah, ¿ven? Esto no me lo deja hacer. Porque A no es. De, no le indicamos que es del tipo employee. Le dijimos que era. Además de decirle que era un puntero, le dijimos que era un puntero a un int. ¿sí? Eso hace que yo no pueda usar esta sintaxis. Sí, o sea, yo no tengo manera de saber que esa dirección de memoria que está guardando A, cuando yo viajo hasta esa dirección de memoria, no tengo ni idea cómo están estructurados los datos acá adentro. Entonces, no puedo acceder al campo que yo quiero. ¿Sí? Porque imaginen que esto, en memoria está uno a continuación del otro. Yo tengo que saber cuánto mide el primero para ver dónde empieza el segundo, cuánto mide el segundo para ver cuándo empieza, empieza el tercero y cuánto mide el tercero para ver cuándo empieza el cuarto. Y tengo que saber cuánto mide también para ver cuántos bytes le leo de acá adentro, para ver cómo interpreto yo ese campo como un número o como otra cosa. Para saber eso, la variable tiene que tener como información, además de la dirección de memoria, cuál es el tipo ¿sí? de a dónde apunta, para saber interpretar los datos que están ahí adentro. Cuando yo le dije a la variable C que era del tipo employee, le estoy diciendo que en 8901 eh, hay, un, hay datos y le estoy diciendo que están formateados como del tipo employee. Entonces ya sabe que hay un ID, que hay un nombre, que hay horas y que hay un sueldo. Y ya sabe cuánto ocupa cada uno. Entonces ya sabe posicionarse acá adentro. ¿Sí? En cambio, si la variable, además de ser punteros de otro tipo, como int o float, como hicimos en el caso de a y b, o como hicimos en el caso de d, ¿sí? si es del tipo void, yo no voy a poder hacer d flecha sueldo. Porque como yo le dije que d era del tipo void, sí, d va a apuntar acá, pero yo no tengo idea cómo están formateados los datos acá adentro. Entonces nunca voy a poder acceder a ninguno. ¿sí? Pero sí me guardo el número. Si yo después este número se lo vuelvo a asignar a una variable del tipo employee, otra vez tengo acceso a los datos. ¿Sí? Es como que le cambio de disfraz a, a la variable. Eh, si, es, si es de un tipo que no va, ¿sí? no puedo acceder a los datos que están adentro. Las variables solo me van a guardar la dirección de memoria y no puedo acceder adentro a ver qué hay. Pero quizás yo lo único que quiero es guardar la dirección de memoria, no me importa qué hay adentro. Es lo que pasa con la linked list. Yo a la lista le paso un puntero eh, del tipo employee o de cualquier tipo, y la lista no me interesa qué hay en esa dirección de memoria, porque internamente nunca va a ir a leer qué hay adentro. ¿Sí? Vos le pasaste esta dirección y se la guardó. Y después cuando le haces un get, te la devuelve. ¿Sí? Y en ningún momento se tiene que ir a fijar qué hay adentro. Entonces no le importa. Entonces, no necesita tener definido el tipo de dato de lo que vos le vas a guardar. Por eso, la lista es como si fuesen todos casilleros de estos. Todos van a guardar direcciones de memoria, pero del tipo void. ¿sí? Porque no necesitan saber si es un employee o qué es. Porque nunca van a acceder a los datos. Entonces, se los guardan todos como void asteriscos, como un tipo genérico. ¿Está bien? Como lo único que necesitan es guardarlo y después de devolverlo. No, no necesitan saber más nada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. El dibujo lo es todo. Bien. Bueno, entonces el truco está ahí. ¿sí? Si yo, eh, imagínense, yo acá me guardé la dirección de memoria del empleado en la variable D. Así que la variable D era la void. Bueno, entonces yo después... Eh, esa variable d se la puedo pasar a una función, ¿sí? eh, y me la puedo guardar, que es lo que está pasando cuando se la paso a la, a la linked list. Y después en algún momento va a haber otra función que me va a terminar devolviendo la variable, que también si, si vos te fijas el tipo de dato que te devuelve la función get, es void asterisco, no te devuelve un employee asterisco. ¿sí? Entonces vos siempre lo tenés, eh, vos guardás el puntero y obtenés el puntero, sin tipo, ¿sí? como del tipo void. Porque no te interesa el tipo, te interesa el numerito, que es la dirección de memoria, donde están los datos que vos guardaste. Como vos ya sabés qué son, una vez que tenés el numerito, y ¿sí? volviste a obtener D, un puntero del tipo void, donde está el número que te interesa, porque esa es la dirección de memoria donde están los datos de tu empleado, puedes convertir esa variable otra vez al tipo employee asterisco, para poder acceder a los campos. ¿sí? Entonces, generalmente, lo que podrías hacer es decir, bueno, entonces, ahora uso la variable c, que era del tipo employee, y digo, que es igual a d. Entonces, eh, vamos a suponer que todo esto no está, ¿no? Esto no está, ahí ve, no está, esto tampoco está. Y simplemente, vos hiciste el add, le pasaste tu puntero. Después hiciste el get y, le, y obtuviste de nuevo el puntero. Pero el puntero es del tipo void asterisco. Entonces, lo volvés a igualar a una, a una variable del tipo employee asterisco, y no cambió nada, ¿sí? Porque el numerito que estaba guardado en D, lo empezaste a guardar en C. ¿sí? Lo único que igualaste ahí es un número con... Es, el, es, es la variable guardando la dirección de memoria. Imagínate que... de esta manera puedo acceder a lo que contiene adentro. O sea, puedo claro. interpretar los valores que tiene dentro de esa variable. Exactamente. O sea, C y D valen lo mismo. Pero yo con C, como es del tipo employee, puedo poner flecha y acceder al campo. Y lo va a poder interpretar. O sea, sabe dónde ir a buscarlo. Porque la, esa, eso que vos ves ahí escrito, con una flecha, cuando se compila, el compilador tiene que agarrar esta dirección tiene que sumar la cantidad de bytes que hay en todos estos campos para posicionarse en la dirección de este campo. Que no es 901, a lo mejor es 940. ¿sí? Y eso es lo que termina quedando en el código. Que te desplazaste desde esta base tantos bytes para acceder a esto. Y que leíste cierta cantidad, 4, 8. Toda esa cuenta vos la tendrías que hacer a mano si programarías, no sé, en Assembler. Pero, por suerte... Con esta sintaxis mágica, por atrás, el compilador después hace toda esa cuenta, ¿sí? Pero para eso necesitamos que la variable tenga el tipo, ¿sí? Para que pueda interpretar los datos como corresponde. Eh, y esta igualación generalmente no, eh, no te produce ningún warning, ¿sí? O sea, si la, variable, si la función add quiere recibir un void asterisco y vos le pasas un employee asterisco directamente, por ejemplo, le pasas la dirección directamente sin que exista la variable esa D, no te va a tirar ningún warning, ¿sí? Porque estás pasando un tipo de dato que no se va a romper. Porque vos tenés un número y lo estás guardando en otra variable que guarda un número, ¿sí? Eh, entonces no vas a tener problemas. ¿Por qué está hecha la linked list Todas son funciones con void. Porque es genérica, para que me sirva para cualquier programa. Si yo hoy hago employees, mañana hago autos, después hago usuarios, después hago libros, la biblioteca funciona igual. Porque guarda punteros y devuelve punteros. Después vos asignala una variable que tenga tipo para poder acceder a los campos. ¿sí? Pero como la biblioteca en sí nunca accede a los campos, porque no sabe ni qué elemento le estás guardando, entonces... Le da lo mismo y para que sea genérica, trabaja con void asterisco. Que es lo mismo que pasa con el malloc. ¿Por qué el malloc devuelve void asterisco? Porque devuelve un cacho de memoria, devuelve la dirección donde, donde empieza un pedazo de memoria. No sé después cómo lo voy a usar, cómo lo voy a formatear los datos adentro. O Entonces, sea, como no lo sabe, malloc te devuelve void asterisco para que sea genérico. Vos después eso igualalo al puntero de, de un tipo que vos quieras y, y escribirle los datos adentro o léelos como vos quieras. Eh, pero se, se toma como un tipo de dato genérico. En donde lo único que importa es la dirección, ¿sí? y no importa cómo es el formato de los datos que están adentro. Entonces es una variable que eh, guarda una dirección de memoria, pero no le estoy indicando cómo están formateados los datos que están en esa dirección de memoria. Solamente me interesa guardarme el valor de la dirección. En cambio, en una variable que le estoy indicando el asterisco, diciéndole que es puntero, y le estoy indicando un tipo de dato en particular, seguramente es una variable que yo voy a utilizar para eh, tomar esa dirección de memoria que está guardada ahí y acceder a los datos que están ahí, en esa dirección. ¿sí? Ya sea para leer o para escribir. Entonces, gracias a que esta variable tiene tipo, puedo entender cómo es el formato de los datos que están en ese pedazo de memoria, ¿Sí? Eh, a donde apunta esta, esta variable. Viene por ahí la cosa. Lo que estamos haciendo ahora con la linked list es equivalente al array de punteros. ¿Sí? Vos antes tenías eh, employee, employee para que ponga esto para abajo, Vos antes, con el array de punteros, ¿qué decías? Bueno, voy a hacer una lista de punteros y que va a tener 100. ¿De qué tipo? Bueno, employee asterisco. O sea, cada uno de los elementos de ese array va a ser un puntero. ¿Sí? Entonces, vos tenías un employee en particular. De nuevo, vamos a poner empleado. Decías, bueno, me quiero guardar la dirección de memoria de esa variable. En la posición cero del array. Bueno, entonces es me guardo la dirección de memoria del empleado, de la variable empleado en la posición cero. ¿sí? El array, cada uno de los ítems es de punteros. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto. Sí. Bueno. Lo de ahora es equivalente a eso, no cambia nada. Tienen que pensarlo como que es lo mismo. ¿sí? O sea, yo ahí lo leía, ahí lo escribía y después más adelante... Podría decir, bueno, tengo mi variable c, que es del tipo employee asterisco, y puedo decir, bueno, c es igual a lista punteros en la posición 0 y volví a obtener mi puntero. Y, y desde acá puedo acceder, no sé, al sueldo. Uh, ¿qué y escribirle un valor. Es ¿Sí? como que acá lo escribo en la lista, escribo en la lista, y de acá leo de la lista. ¿Está bien? Sí, ahí va. Eso era lo primero que teníamos. Esto sería array de punteros. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es lo mismo. No cambia nada. Es exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de definir el array de esta manera, ¿sí? lo vamos a definir como está acá. Sí. Entonces, Este array de entrada tiene lugar para 100 punteros del tipo employee. Este array de entrada tiene lugar para 0. ¿sí? Porque va decreciendo a medida que le voy agregando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el equivalente? Bueno, defino las dos variables. ¿Cómo lo escribo? En vez de hacer esto, ahora lo que voy a hacer es decir add, le paso la lista, y le paso el valor que quiero poner, que ¿qué era? El puntero que me quiero guardar. Este, ampersand empleado. ¿Te dan cuenta que es lo mismo, pero escrito de otra manera? Eh, sí, sí. Ahí más o menos va queriendo. Vivo en la lista. ¿Qué diferencia tenés? Bueno, que acá lo va a agregar en la... En la Posición 0, eh, si está vacía. Y después lo va a agregar en la 1, después en la 2, después en la 3. Acá yo elijo dónde agregarlo. Porque los 100 lugares ya están creados y existen de entrada. Acá, cuando yo creo esto, no se crean los 100 lugares. No se crea ninguno, porque es dinámica. Cuando yo hago un add, se va a poner el, el puntero que yo estoy agregando, que en este caso es este... Al final de la lista. Si la lista está vacía, se pone como primer lugar. Sería el equivalente al sub 0 ese que puse ahí. ¿Está bien? Y después, para hacerlo de leer, para hacer el equivalente a este, ¿qué tengo que hacer? ¿C igual a qué? Nadie. Lista empleado cero. No, porque lista empleado no es un array. ¿sí? Lista empleado es un puntero, una estructura del tipo de linked list. No podemos usar corchetes con lista empleados. ¿sí? Porque no es un array. Eso es precisamente lo que estamos cambiando. Ven que antes usábamos un array del tipo eh, puntero empleados, y ahora ya no es más un array. Ahora es otra cosa que me da una función para agregar y una función para sacar, ¿está bien? Entonces acá lo que estamos tratando de poner es cómo era la sintaxis antes, cuando usábamos un array común y cómo es la sintaxis ahora, ¿está bien? Pero no es un array de punteros la linked list. ¿Qué tendría que ten obtener la dirección de memoria? Claro, ¿cómo hago el equivalente a esto? Bueno, yo ahora tengo la lista, quiero obtener el puntero que está guardado en la posición 0 de la lista. Había una función también para eso get, no es? Claro, así como estaba el add, estaba el get. Le paso la lista, y le paso la dirección, que en este caso es la cero, o sea, la posición, el índice. Es equivalente a lo que está escrito arriba, si fuese un array común. Nombro al array y nombro la posición, lo que pasa es que lo escribo distinto. ¿sí? Nombro al array, que ahora no es un array, sino que es una linked list, y nombro la posición, y me lo devuelve. Es lo mismo. Leo la lista. ¿Cómo, ¿Cómo hago lo que yo antes, por ejemplo, decía, si mmm, mi tipo de, por ejemplo, acá tenés te eh, Ay, para que lo pienso mejor? Es buena esa, sí, sí, pensar antes de no, hablar. No, como que si es igual, igual a la idea, sí. digo, yo quiero como para buscar una por idea, porque la necesitaba esa bueno. función. A ver, ¿y cómo hacías antes? ¿No te quedan, bueno, ¿no? esto no yo un for, yo voy como al núcleo, ¿no? Bueno, a hola, un... vamos, a, dale, vamos a hacerlo. Acá volví a la, a la zona de, de lo que hacíamos antes, ¿sí? Array de punteros. Esta es la zona de linked list. Es lo mismo, pero no se dieron cuenta. Ahí está. Entonces, vamos a la, a la zona de array de punteros, que es lo que ya sabíamos. Hago un for. E i igual a cero, mientras que i sea menor al en ese que había puesto, ¿no? Sí, ahora, ah, bueno, todavía no pasamos a la otra. No no, no, no, tranquila, vamos acá. Ahí definí mi variable. ¿Qué hago acá adentro? Ahí hago un if. Eh... La claro. Bueno, lista de punteros. En la posición I, ¿esto que me devuelve? Un puntero a un empleado, ¿no? Sí. Si es distinto de null. ¿Te acordás que Pero lo tendría a... que preguntarlo entonces. Claro, o sea, si esto es distinto de null, ahí puedo evaluar ese puntero. ¿Sí? Entonces, así, me lo puedo borrar en ese auxiliar si quiero. Puedo seguir haciendo esto. En la posición I. ¿Sí? Y después decir, bueno, si C ID es igual a la ID que me pasaste. ID que me pasaste. Entonces ahí lo encontré. ¿No? Lo encontré. Claro, y lo devolvés como retorno, por ejemplo. bárbaro Bueno, ese algoritmo se entiende hasta ahí. Sí. Sí, se entiende. Esto lo, lo hicieron ustedes, lo tienen en lo que ya hicieron. Bueno, ¿cómo hacemos esto mismo? Fíjense que no va a cambiar nada. Venimos acá. Quiero hacer eso mismo. Y ahí en esto vez no de... Cambiar, no, Para empezar, ya tenemos ahí un problema. No, hay, hay que obtener el LEN con la función linked list LEN, ¿no? Claro, el problema es que esta lista es dinámica, entonces no sabemos cuánto tiene. A medida que voy agregando tiene más, a medida que voy borrando tiene menos. Entonces tengo una función que me dice qué tamaño tiene, porque ya el tamaño no es fijo, como antes. ¿Cómo se llama la función? LEN. ¿Qué le tengo que pasar? La lista. Lista empleados. Listo, eso me va a devolver. El, el tamaño de la lista si hay uno solo me devuelve uno si hay 10 me devuelve 10 si hay 20 cargados me devuelve 20 y si hay 100 me devuelve 100 entonces ahí ya resolví el primer problema esto ya no lo necesito más porque si yo agregué algo vamos a suponer que no fui tan tonto de agregar algo que era null entonces todos los elementos que están adentro son empleados válidos ¿sí? ¿está bien? Yo no sí. lo hubiese agregado. Ya no tengo ese problema de que, como de entrada tengo que hacer que existan los 100, no tengo que cargar con null los que no voy usando. Los que no usé no están en la lista directamente, solo están los que agregué. Entonces ya no tengo este problema de que tengo null, que son los que todavía no usé, y tengo no null, que son los que ya usé. Si están es porque los usé. Entonces esto no lo necesito, es más fácil. ¿Sí? Y esto, ¿cómo les dije que era el equivalente? Para leer el de... El no este de acá. Pero, ¿qué posición leo? Ahí. Y la I. Y ya está, no cambia nada. Listo, no me compilaba y quería corroborarlo. Pero, ¿se entiende el concepto? La compilación no importa. Esto tampoco me va a compilar a mí. mira tiene rojo por todos lados. Sí, sí, sí. O sea, se dan cuenta que es lo mismo, lo único que cambia es la manera de escribir cómo eh, agregamos algo a la lista y cómo lo, lo volvemos a leer. ¿sí? Nos cambian la sintaxis de los corchetes por llamadas a funciones. Pero después es lo mismo. sí y también cambia el concepto, ¿no? Porque yo acá tengo que decir, ah, bueno, pará, el tamaño de esa lista es variable. Entonces, le tengo que llamar una función para que me devuelva qué tamaño tiene ahora. ¿sí? Y a lo mejor si llamo el código en otro momento, tiene otro tamaño. Eh, entonces, si lo miran con mucho cariño, es igual que lo que ya tienen armado con el array estático de punteros. ¿sí? No cambia nada. Simplemente que ahora todo es a través de funciones. Funciones para agregar, funciones para sacar, funciones para leer, funciones para saber el tamaño de, de ese array. Pero lo pueden seguir pensando como un array de punteros. ¿sí? O sea, lo que tenés que hacer es buscar el máximo. Ah, está bien. Irá con eso. Y vos entras, estás cargando un archivo, si... Eso vos lo haces como en... sería como el primer paso. Entonces lo que, lo que te vas fijando, cuál es el ID máximo que encontraste en ese archivo. Creo que inclusive así quedó grabado en el video. Ah, correcto. Está bien. Ah, Entonces... ya lo tenés en el video. Bueno, mirátelo de ahí. ¿Qué lo hicieron? ¿En el mismo algoritmo mientras iban leyendo? ¿O después iteraron de nuevo para buscar el máximo? En el mismo, me parece. Por no, el mismo? No, bueno. Sí, ah, en el mismo. Bueno. Listo, listo. Entonces, de la... Siempre es ese ah, cuento, o sea, por ahora nos vamos a manejar de esa manera, suponiendo que el archivo lo cargaste de entrada eh, y, y después empezás a hacer altas a mano. Entonces, lo que hay que buscar es cuál es el máximo dentro del archivo para no volver a otorgarlo. Igual de la única manera que, que tendríamos de, como de pasar el, ese ID próximo es pasándolo como un parámetro, ¿no? Porque... Te lo si tiene pasó... que devolver la función que hace el parseo. Porque ahí es donde detectaste cuál es el ID máximo que leíste del archivo. Entonces, esa es la única que lo sabe, lo tenés que... Claro, o recibís un argumento que sea un puntero y lo escribís con el valor, o lo retornás. En vez, o vos podés decir, bueno, retorno menos uno si hubo un error y si no retorno el ID máximo que encontré. Bueno, yo lo, yo lo que estaba haciendo con el parcel era retornar la cantidad de, de empleados que leí. Bueno, excepto que te lo aclare acá, eh, vos podrías hacer que en vez de devolver la cantidad, devolver el ID. total los ID siempre son positivos. Entonces podrías devolver menos uno si hubo error o ese ID máximo ¿sí? que, que terminaste encontrando. Porque la cantidad igual no la, vas a usar, no la vas a usar para nada. ¿Para qué quiere que te devuelva la cantidad? No, no es un dato útil. Es más útil que te devuelva el ID máximo que encontró. Entonces ahí lo solucionas fácil. Si no tendrías que ya acá pasarle otro argumento para poder escribir ahí eh, un puntero a una variable donde vas a guardar el ID máximo. Entonces, y tendrías que escribirlo ahí adentro. Para no agregarle un, un argumento más, puedes usar este de retorno, que en este caso serviría si dejas los negativos para indicar un error. Perfecto. Si no ocurre, háganlo como quieran. Lo importante es que se entienda cuál es el problema y resolverlo de alguna forma. Pará. Vamos por parte Vos... Eh, Tenés acá, por ejemplo, el get, ¿no? Y vos decís, bueno, acá, en esta búsqueda, no quiero acceder así, porque yo tengo el getID. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, yo tengo acá mi variable puntero a employee, ¿sí? que es lo que me devolvió el get, y ahora no quiero acceder así, porque esto no está bien. Yo tenía un, una función para poder acceder a ese ID. ¿Sí? Entonces vos me estás preguntando, bueno, ¿cómo hago? Bueno, vos me estás diciendo para imprimir, pero es lo mismo, ¿no? O sea, estoy sí. tratando de acceder a la ID. Bueno, ¿cómo se llamaba la función? Employee... Get. Get, get, ID. A, get ID. Sí. ¿Qué me dice que recibe? Me dice que recibe un puntero, un employee... O sea, que, C. O sea, C, porque C ya es un puntero, o sea que acá no le tenés que poner el ampersand. Y otro puntero más... Es del tipo, ahora no me aparece, acá, del tipo int asterisco, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que le tenés que pasar una variable donde querés que te deje escrito ese valor. Porque no te lo devuelve por el valor de retorno, el ID. ¿Está bien? Entonces tenés que inventarte vos una variable auxiliar que va a ser ese ID. ID auxiliar que va a ser del tipo int Int y de auxiliar. y Le tengo que pasar la dirección, entonces le pongo el ampersand. Pero esto ya no lo puedo poner en el if, porque lo que yo tengo que evaluar es el id. ¿Está bien? Entonces ahí pido el id. Y sí, me tengo que fijar que esto no me dio error. Podemos ponerlo en el if para fijarnos si nos dio error o no. ¿Cuándo daba error este employee getID? ¿Dónde está? Ah, no está hecho. Bueno. Yo tengo. Suponete que cuando te devuelve un cero está todo bien. Entonces, a esto le tenés que agregar lo que estabas vos este, tratando de, de comparar. O sea, aux ahora está cargada y lo comparo con el... ¿Y de qué me, me pasaste? Me falta el i ¿Está bien? Okay. Sí, me faltaría cargar una variable auxiliar entonces. Claro, si, si en vez de hacer esto querías imprimirlo Bueno, es lo mismo o sea, Si vos lo que quieres hacer es una impresión Estás en el mismo problema Primero te fijas que te todo bien después agarras e imprimís el ID Idea. Y no te queda otra que tener una... Variable. No, pero yo digo para imprimir todo el empleado. Sí, tenés que pedir una por una con estas funciones. O sea, te va a quedar esta, y abajo te va a quedar... Employee, eh, get ah, nombre. ahí estoy viendo todas las variables. Ahí está. Ah, ahí está. Le el nombre AUX. Y la otra, ¿cómo era? Employee. Bien sueldo, le pasas C y le pasas un sueldo AUX. Bueno, y una vez que tenés todas, las imprimís. Ah, ok. Listo. Creo que con eso estoy. ¿Ven? ¿Eh? Sí, sí, ya está. Sí, listo, gracias. Obviamente, esa función, si no, no hace nada. Acá claro. falta ponerle el employee, asterisco, ahí está. Y después una Le tengas el free. OK. Y después una cosa más. En esa función, ¿yo le puedo hacer el cambio al void? O sea, el void este que está acá. El que, o, sea, o sea, hacer un cambio y poner un int que me devuelva, que me dé un int para ver si salió todo bien o mal. ¿Es un problema? O... Vos es cambiar acá y ponerle un int. Claro, ahí poner un int y después adentro hacer que, bueno, que si es null... No, sí, sí que sí, si es null... Bueno. Tendrías que hacerlo. O sea, esto sería así. Vos, antes de hacerle el free, Si vos haces un free a null, probablemente explote todo por los aires. Entonces, Porque está eso. bueno chequear que esto sea distinto de null y después hacer el free. Claro, eso era lo que, lo que yo quería hacer, pero yo no quería cambiar. ¿viste? Yo no la quería cambiar, esa función porque ya estaba escrita. O mejor no dicho. Nada. Ok. Y vos puedes hacer, bueno, el red acá. Yeah. Menos uno. Menos uno y después adentro el cero. Si pudiste hacer el free, claro, lo pasas a cero y devolvés okay. el Y ahí te queda super piola. Ok. Eh, ok, entonces haz eso. Listo, perfecto. Sí. Listo. Bueno, la función de sort quiere recibir eh, la linked list, quiere recibir una función. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo vieron como Mauricio lo de puntero a función y quiere recibir un campo más que es eh, el or, el, para dónde ordena, si para arriba o para abajo, ¿Sí? ascendente o descendente. Esos serían la, la, los parámetros. Claro, ¿qué pasa? Ustedes tienen la lista y eh, la tienen que ordenar bajo algún criterio, pero ese criterio la, la función eh, linkedlist list no lo sabe, ¿sí? Eh, no sabe cuál es el, el criterio que ustedes quieren, si lo quieren ordenar por el sueldo, si lo quieren ordenar por el nombre, no tienen ni idea porque ni siquiera sabe lo que es un employee. Y ¿Sí? recuerden que esta biblioteca es genérica, tiene que servir para cualquier cosa. Entonces esa data no la puede saber. Entonces, acá lo que se construyó con esa función sort es una, una función que ordena, o sea, adentro tiene el algoritmo de ordenamiento que ustedes conocen, pero cuando tiene que decidir qué elemento es mayor que cuál para ver si lo invierte o no lo invierte y aplica el algoritmo de ordenamiento, ¿sí? ¿se acuerdan que en un momento adentro del algoritmo hay un if que pregunta si un elemento es mayor que el otro? ¿sí? Y ahí decide intercambiarlo o moverlo o hacer algo. ¿sí? Pero en algún momento pregunta, che, ¿este elemento que tengo es mayor que este otro o es menor? ¿Sí? Y ahí decide qué hacer y va ordenando. Ordena por algún criterio. Bueno, eso no lo tiene. Ese algoritmo de, de con qué criterio ordena no es parte de la función que ordena. O sea, no es parte de esa LL sort. ¿sí? Sino que eh, esto va a trabajar de una manera diferente. Nosotros le vamos a tener que pasar una función. ¿sí? Que es la que recibe ahí como argumento. Y. Y esa función va a ser invocada una y otra vez por el algoritmo de ordenamiento que tiene dentro eh, la función sort. ¿sí? ¿Para qué la va a llamar? ¿Para qué va a invocar esta función una y otra vez? Bueno, la va a invocar y le va a pasar dos elementos del array. Y la función le tiene que decir cuál es mayor y cuál es menor. ¿Está bien? bien? Y con ese criterio, o sea, cada vez que, el, que la, el algoritmo de ordenamiento tiene que decidir cuál de los dos elementos que tiene es mayor, lo que va a hacer es invocar a la función y pasarle esos dos elementos. Y la función le tiene que devolver un 1, un 0, según si es mayor o es menor. Así va a usar la función que le pasamos nosotros acá, el algoritmo de ordenamiento que tiene dentro, el Entonces, ¿qué nos queda a nuestro lado por programar? Bueno, y esa función que le tengo que pasar ahí es una función que yo tengo que definir y programar. ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Bueno, una vez que ustedes tienen la lista de empleados, ¿sí? que ya está cargada y demás... Vamos a hacer acá la, la demo de ordenamiento. Van a llamar a la función y le van a pasar la lista. ¿sí? ¿Cómo se llamaba la lista que estábamos usando? Lista empleados, que es la linked list. ¿sí? Le van a pasar un orden, por ejemplo, es 0 para que sea ascendente. O uno es ascendente, el otro es descendente, no se sé, importa, van probando, 0, 1. Acá le tienen que pasar una función. ¿Qué característica tiene que tener esa función? Bueno, ahí se los está diciendo. ¿sí? Tiene que ser una función que devuelve un int y tiene que ser una función que recibe como argumento dos punteros void. ¿Sí? Entonces yo tengo que definir una función que tenga esas características para poder pasarla ahí. ¿Está bien? Acá lo que voy a terminar pasando es una función criterio. Se llama, porque es la función que determina, bajo algún criterio, qué elemento es mayor que otro. ¿sí? Pero esa función no va a ser del algoritmo de ordenamiento. ¿sí? El algoritmo de ordenamiento está dentro del sort. La función lo único que tiene que hacer es recibir dos elementos y decidir cuál es mayor. Eso es todo. O sea que es muy simple. Es recibir los dos argumentos, leerle algún campo sea el sueldo, el nombre, lo que sea, y terminar decidiendo cuál es mayor y cuál es menor, y devolver un 1, un 0, un menos 1, ¿sí? dependiendo de qué es lo que eh, determine la función. Y para hacer esto nos viene bien lo que vimos cuando arrancó la clase, ¿sí? del tema de los punteros y los tipos de datos, porque ahora también eh, nos va a quedar más claro sabiendo eso, ¿sí? que, que explicamos cuando, cuando arrancamos la clase, eh, nos va a ser más sencillo hacer esa función. ¿Por qué? Bueno, imagínense que yo defino la función, la voy a hacer acá arriba. Y esta función debería estar en, en employee, ¿no? Vamos a hacerla en employee. Tendría que estar acá. Bien. Bueno, función criterio. Vamos a ponerle el, el prefijo. Y le voy a poner el prefijo acá también cuando la invocamos. Ahí está, para que nos quede más prolija, ¿sí? Lo ideal sería que esté en employee porque lo que va a hacer esa función es comparar dos employee. ¿no? Entonces, fíjense que la función va a recibir dos punteros a void. Bueno, acá le voy a tener que poner el nombre, por lo item1 y item2. Son dos elementos de la lista, ¿Sí? No sé cuál es. Puede ser el primero con el último, el primero con el del medio, el primero con el tercero. Eso lo va a determinar el algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Y va a ir invocando la función y, y pasándole diferentes ítems que están en el array, que están en la lista, en la linked list, para que yo le vaya diciendo cuál es mayor y cuál es menor. ¿Está bien? Entonces, necesito definir esta función. Tiene que ser así como está. Tiene que devolver un int y recibir dos voids. Porque si no, no se la voy a poder pasar acá como argumento al sort. Porque ya el prototipo de sort me dice que la función que le tengo que pasar ahí tiene que devolver un int y recibir dos void asterisco. ¿sí? Me perdí acá. Bueno, entonces, estos dos, ítem 1 y ítem 2, ¿qué van a hacer en realidad? ¿Quién me dice qué van a hacer? ¿Qué valores sí. va a tener? Y lo que va a tener es la dirección de memoria donde están esos ítems. ¿No? Bien. ¿Y esos ítems qué son? ¿Qué le, qué le cargaron ustedes a la lista? Un número. Sí. ¿Y ese... Empleados son. Claro, o sea, esos ítems tienen un número, que son direcciones de memoria a porciones de memoria donde hay empleados. ¿Sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro. Porque como ustedes hicieron add, eh, lo que agregaron ahí es un puntero de un empleado, ¿no? Entonces, lo que terminan agregando a la lista es una dirección de memoria de un, de un empleado. ¿sí? Vamos, vamos a hacer el dibujito. Yo sé que les gusta el dibujito. A ver si esto se sigue viendo. Perdí el fibrón. Ah, acá está. Imagínense que cuando ustedes eh, hacen el, tienen la link list, ¿no? Ustedes leyeron del archivo eh, una línea, la parsearon y e hicieron un new employee. Entonces, se construye un espacio de memoria para ese employee. Sí, adentro tiene todo lo que ustedes le cargaron. Uy, uh, rompí la lapicera. Eh, bueno, a ver qué es esto. Acá está el ID. Sí, está el nombre. Bueno, y todos los campos del employee. Cuando ustedes hacen el add, ¿sí? este new employee les devolvió un número, que es la dirección de memoria, pónganse de nuevo, 88901. Sí, en esa dirección de memoria está el empleado. Cuando ustedes hacen un add a la linked list, lo que se termina guardando en la linked list es ese número: ¿sí? 88901. Cuando ustedes leen la línea que sigue y hacen otro new empleado, se construye otro. Como lo hacen con el new con parámetros, ya le quedó acá adentro todos los datos de ese otro employee. Y este otro employee a lo mejor está en 89502. En otra dirección. Cuando ustedes agarran ese puntero a ese employee, y el puntero tiene este número y lo escriben y le hacen un, en, perdón, no lo escriben, le hacen un add, llaman a, a la función add y le pasan ese número, la link de list crece y ahí ¿qué que quedó? Guardado. Bueno, el número donde está ese otro em, empleado. ¿sí? Y después hacen otro más. lo llenan con los datos que le leyeron del archivo, o es una alta que hicieron a mano, porque cuando la hacen a mano, hacen lo mismo, ¿no? Hacen el new employee, le pasan todos los datos que le pidieron al usuario y se construye otro employee con todos los datos cargados. Y también van a tener otra dirección de memoria. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un add a la lista, lo que están agregando es otra vez un elemento, un ítem más, con... Eh, con el número, nada más, ¿sí? Entonces se puede decir que la lista va apuntando a los diferentes elementos que tienen sueltos en memoria por ahí, porque cada vez que hacen un new, les da un pedazo de memoria diferente. ¿Está bien? Entonces esta es mi link de list que tiene guardada los números. Cuando ustedes llaman al ordenar, lo que va pasando es que el algoritmo de ordenamiento, ¿Sí? Eh, va tomando, por ejemplo, toma el primero y lo quiere comparar con el segundo. Toma el primero y lo quiere comparar con este. Después toma este y lo quiere comparar con este y con este. Después toma este y lo quiere comparar con este. Bueno, y los va comparando de a dos. Y ¿Sí? eso es el algoritmo de ordenamiento. Claro, pero no, no, no quiere comparar las direcciones de memoria, a ver qué dirección de memoria es mayor o menor. Porque no tiene ningún sentido ordenar por eso. ¿Sí? Yo quiero ordenar o por el ID o por el sueldo, ¿sí? por campos que están acá adentro. No quiero ordenar por este número. Este número no me significa nada. Podría estar en cualquier orden y esto me van a terminar quedando en cualquier orden. ¿Sí? Yo necesito ordenar evaluando alguno de estos campos que están acá o varios campos que están acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, esa función que le pasamos al sort... ¿Sí? que es el, el que aplica el algoritmo de agarrar el primero y compararlo con los otros, agarrar el segundo y compararlo con los otros, agarrar el tercero y compararlo con los otros, ¿cómo los compara? Bueno, los compara llamando a mi función. ¿Sí? O sea, si yo escribo lo que hace el sort, acá están los argumentos y demás, en algún momento adentro del sort, ¿sí? se va a llamar a la función esa que yo le pasé como argumento. Entonces en algún momento el tipo va a hacer función, va a llamar a la función y acá le va a pasar dos de estos que tiene acá en la lista. Por ejemplo, le pasa el 88901 y le pasa el 7533. Y necesita que esa función le diga cuál es mayor y cuál es menor. O esa función puede devolver 1 o menos uno, ponele. ¿Sí? Y según eso... Acá dentro de este if aplica el criterio de darlos los vuelta y los va ordenando. ¿Está bien? Acá dentro está el algoritmo de ordenamiento. Pero la decisión de si ordena. ordena eh, la decisión de, de cómo los va invirtiendo, según cuál es el, el mayor o el menor, no la toma este algoritmo, sino que llama a la función que recibe como argumento pasándole los ítems. ¿Sí? Los ítems son los números que están ahí que son los punteros a los empleados. Que son, las, son direcciones de empleados. Entonces, cuando nosotros llamamos a sort y le pasamos acá una función, esa función que le estamos pasando acá es esta que internamente va a ir llamando una y otra vez, ¿sí? esto va a estar en un, en un bucle haciendo el ordenamiento, y le va a ir pasando diferentes elementos de los que tiene en la lista. ¿Está bien? ¿Qué le va a pasar? Y bueno, las direcciones de memoria, que es lo único que tiene. La, la, la lista no tiene otra cosa. Entonces, esta función, ¿qué va a recibir? Bueno, va a recibir... Estos dos punteros void. ¿Qué van a tener estos, estos dos eh, punteros guardados? Bueno, direcciones de memoria, ¿sí? De de employees, porque van a ser elementos que están acá, que en realidad son direcciones de memoria de los employees, los employees que ustedes crearon y agregaron a la lista. ¿Está bien? Entonces, tanto ítem 1 como ítem 2 van a ser direc estas direcciones. sí Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, leerles algún campo a los employees y comparar por algún campo y terminar devolviendo en esa función un 1, un menos 1. Y esa sería la idea. ¿Hago una aclaración, Ernest, de algo que apuntaron ahí en el chat? Sí. O, o sea, claro, no hay que. No hay, hay un compañero que preguntaba si había que. O sea, si esto dejaba de lado hacer el SOR. Claro, obviamente, deja de lado hacer el SOR. Por lo único que se, se tienen que preocupar es por establecer la función Criterio. Todo ese bardo nos preocupamos a partir del martes que viene, pero ahora ya está hecho. Nosotros le damos la función Criterio, le damos una lista. Y ya ordena, ¿sí? O sea, no tenemos ni que hacer el for, ni que... O sea, nada que tenga que ver con el ordenar eh, nos preocupa a nosotros. Lo único que nos preocupa a nosotros es comparar dos elementos de algún tipo. Eso, claro, no. o sea, acá no hacer algoritmo de ordenamiento, algoritmo... Claro, ordenamiento. acá tampoco tenemos que recorrerlo, acá no, no recibimos el array, recibimos dos ítems que en algún momento van a ser dos alumnos, en otro momento van a ser dos dinosaurios y en otro momento van a ser dos vehículos. Nosotros recibimos dos cosas que vamos a tener que saber qué son y en base a saber qué son nos vamos a guardar esos dos punteros, que son punteros genéricos, en dos punteros a dinosaurio. Y después vamos a ver qué dinosaurio mide más, ¿sí? porque como ya los tenemos como dinosaurio podemos acceder al campo altura y ahí compararemos las alturas. Más o menos siempre la va de lo mismo esta función. Lo que está bueno es que es una función súper simple de pensar. Lo que está por mostrarle ahora Ernesto es lo que vamos a hacer siempre. devolvemos 1, menos 1 y 0 en función de comparar alguno de los campos de dos elementos de la misma entidad que nosotros ya conocemos cuál es. Listo, eso se un par de las del chat. Bárbaro. Bueno, eh, entonces... Yo tendría, si yo sé que estas variables van a venir con valores que son direcciones de memoria, que están acá, que son direcciones de memoria de employees, ¿cómo hago para, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que queremos ordenar por el sueldo? ¿Cómo hago para acceder al campo sueldo ¿sí? de eh, los punteros que me vienen? Que a mí me vienen dos punteros a dos de estos, no sé cuáles son. ¿Sí? Son dos de los que hay en la lista. ¿Cómo accedo a los campos sueldos para compararlos? ¿Puedo agarrar y decir ítem 1, flecha, sueldo? ¿Puedo hacer eso? Y, y no, sí, porque eso, hacer eso. Pero no es un puntero a voy. No sé, sea, ahí alguien dijo que sí puedo. No que ¿Quién dijo no? que sí? Ah, no, tenés por... razón. Claramente la dirección de memoria que tiene la variable está bien, ¿no? Es la dirección de memoria de un employee, eso no hay duda. Claro, pero era como hablamos al principio de la clase, que si es void, o sea, no, no puede entrar elementos de, de, del campo del empleado. Exactamente. Uno uno. El tema es que el puntero está bien, el puntero, es, la variable es un puntero, está perfecto, y tiene un valor que es una dirección de memoria de un employee, eso también está perfecto. El tema es que el tipo de dato de ese puntero es void. Entonces, por más de que tenga la dirección de memoria, por más de que ten, conozca este número, cuando viaja a esa dirección de memoria para ver qué hay adentro, no tiene la posibilidad de acceder porque no sabe cómo están formateados los datos acá adentro. No sabe cuánto se tiene que desplazar para acceder al campo sueldo. Porque ese puntero es void. Entonces esa información no está. ¿Está bien? Pero para acceder a, eso, a esos datos, a esos campos, tendríamos que ponernos unos auxiliares ahí. Y sí. poder compararlos. O sea, nosotros necesitamos definir eh, punteros del tipo employee. Empleado 1, empleado 2. ¿Sí? O si queremos hacerlo así para que quede más claro. Necesito dos punteros. ¿Sí? Y después digo, ah, bueno, pero entonces, si yo agarro y me copio la dirección de memoria que me viene en ítem 1, se la copio a E1, entonces, ahora ese 88901, además de tenerlo ítem 1, lo tiene E1. Entonces, E1 apunta también. como que me dice que ese E1 apunta acá. Porque el valor que va a tener E1 va a ser 88901 también. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo a este E1, ¿qué le puedo hacer? Ingresar a los distintos campos de, de employee. Puedo ingresar a los campos. Sueldo. Y ahí ya está. ¿Sí? Y hago lo mismo con el otro. Item 2, E2. Entonces puedo acceder al sueldo de, de, de un eh, employee y del otro. Entonces ahora los puedo comparar. ¿Sí? Puedo decir, si sueldo de uno es mayor que el sueldo del otro, devuelvo un 1. Y si no, devuelvo un menos 1. Y para alguno de los dos lados ordenar. Hasta acá, ¿se entiende? Sí. Ahí pudimos acceder a los campos y compararlos. Vamos a prolejar esto porque igual es un desastre, pero supónganse que me haga una función de retorno, sí, que arranca en cero. Y acá digo, bueno, si un sueldo es mayor que otro, entonces la función de retorno vale 1. Y si no, bueno, que valga menos 1. ¿Sí? Para empezar, vamos a hacerlo así. Y devuelvo eso, ¿está bien? Y esta función, no sabemos cuántas veces se va a llamar. Y no sabemos cuántos van a venir acá. O sea, bueno, claramente va a venir uno solo, ¿no? Pero digo, no sabemos cuántas, cuántos elementos distintos van a venir. Si a lo mejor, como está ahí en el dibujito que yo hice, son tres nada más. Y esto se ejecuta un par de veces, depende cómo es el algoritmo de ordenamiento. Y acá viene siempre uno y acá vienen los otros dos. Primero viene uno, después viene el otro y con eso ya ordenó. ¿Sí? O puede ser que se llame más veces. No sé, pero siempre me van a venir dos. ¿Está bien? Y lo único que tengo que hacer es agarrar esas direcciones de memoria que me vinieron, cargárselas a variables del tipo employee para poder acceder a los campos y leer ¿sí? el campo que yo quiero y poder compararlo con el campo del, del otro elemento. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende la idea? Sí. sí, se entiende. Bueno, ¿qué pasa? Como yo acá estoy transformando eh, la dirección de memoria, que es void, al tipo employee, puede ser que les tire un warning, como pasa con el malloc, que les devuelve un void y ustedes lo asignan a un tipo, entonces, tengamos que hacer el casting, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que lo hacíamos también en el malloc? El malloc es lo mismo, tenemos void de la derecha y un tipo de dato a la izquierda, ¿sí? Entonces, yo le digo, che, mirá que yo estoy seguro que ese puntero que es void, eh, lo voy a guardar en una variable de tipo employee. quédate tranquilo, compilador, que yo estoy seguro. Entonces, le agrego este casting. Que no está haciendo nada, ¿Sí? Eh, porque el número que se va a guardar en E1 es el mismo número que está escrito en ítem 1, que es la dirección de memoria. A ver, no se hace ninguna transformación con ese casting. Simplemente le estoy diciendo al compilador que yo soy consciente que ese puntero void lo estoy transformando en un puntero employee. ¿sí? Para que no me avise. Eso por un lado. Bueno, y por el otro ya sabemos que no estaba bien acceder así con flecha a los campos, sino que ¿qué teníamos que usar. El punto. No, el punto no. Si me decís el punto, te tengo que poner un 2 y hacerte recursar. No, con el get. Con las funciones get, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos el get sueldo? ¿Sí? para no tener que acceder eh, directamente a los campos. Entonces esto lo podríamos eh, hacer accediendo a las funciones get que me van a devolver las, los valores en variables auxiliares que yo voy a tener que definir. Entonces definimos eh, sueldo 1 y definimos sueldo 2. ¿sí? Y llamo a los dos get. Entonces llamamos a los dos get. Eh, employee, get, eh, sueldo. Le paso el employee, el 1, y le paso la dirección de memoria de la variable en la que quiero que me deje escrita el sueldo. En este caso es ampersand sueldo 1. ¿Sí? Y lo mismo con el otro. ¿Está bien? Entonces ahí tengo los dos. ¿Qué tendría que chequear primero? Bueno, que eso haya podido leer bien. Entonces, si pude leer bien la primera y pude leer bien la segunda, ¿sí? entonces puedo comparar los dos sueldos y hacer lo que está acá. Si no, no puedo eh, hacerlo. Y bueno, ya no voy a usar esto, sino que voy a usar las variables donde leí. Y recuerden que yo llamé a los dos get y me dejó escrito acá en estas dos variables ¿sí? eh, el valor del campo sueldo de cada uno de estos punteros e, e1 y e2. Y después comparo esos dos valores ¿sí? y decido si vuelvo uno o menos uno. Esta función, getSueldo, ya comparaba que estos sean distintos de null. Así que no tiene sentido agregar acá que compare. Eh, eh, también volver a preguntar si e1 y e2 son distintos de null, porque ya lo hace esto adentro, así que con eso ya me quedo tranquilo. Creo, ¿no? Que lo hace o si no lo tendría que hacer. Bueno, no lo hace porque no tiene código ahora, pero eh, tendría que comparar que sea distinto de null este valor que le pasan acá. Así que con eso ya nos aseguramos que eh, esto no va a explotar. Y, bueno, en el caso de que haya algún error, bueno, devolver a cero. ¿sí? Que, que le estoy diciendo, mira los dos elementos son iguales. No te puedo decir cuál es mayor, cuál es menor, porque hubo un error. No pude leerle el campo. Y ordenará mal, ¿sí? Pero, bueno, ese tipo de errores no tendrían que ocurrir si quiero ordenar bien. Así que eh, ahí habría como un, una idea de cómo sería ¿sí? el la función criterio, ¿sí? Y siempre es igual, siempre es agarrar los dos elementos, transformar los punteros al tipo de dato de, de las entidades que estoy trabajando en la lista y leer uno o dos o tres campos. Y se puede ordenar por varios criterios. Puedo decir, bueno, si los dos sueldos son iguales, les comparo, no sé, el nombre, ¿sí? Y ordeno por otra cosa. Y si no, bueno, con uno solo terminan siempre devolviendo 1 o menos uno. ¿Sí? Fíjense que no hay ningún bucle, no hay ninguna, eh, no hay iteraciones, ¿sí? no tengo la lista, no tengo la array, tengo dos elementos nada más. Solo tengo que limitarme a comparar dos por algún criterio y devolver uno o menos uno. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Quien se encarga de hacer el algoritmo de ordenamiento es la función sort. Y ¿Sí? no somos nosotros. La lista, ¿cómo la recupero? Ponele que yo quiero entrar al, al cuarto empleado de la lista, que yo voy a tener la dirección de memoria. ¿Cómo recupero ese, esa dirección de memoria? Bueno, eso lo vimos cuando arrancamos la clase. Así es, con el get. Vos llamás al get y le decís, ah, bueno, dame la 4. Y te devuelve la dirección de memoria de la 4. ¿sí? Lo que antes hacías con los corchetes, cuando tenías el array estático que le decías, bueno, dame la 4, y sí, ahora lo vas a hacer con la función get. La función get, vos le pasás la lista y le pasás qué posición querés y te devuelve el puntero, te, te devuelve la dirección de memoria, te devuelve el numerito que tiene guardado, que es lo único que tiene. ¿sí? Te lo va a devolver la función get. Claro, entonces yo, yo entonces en el controlador sí voy a tener que usar un, algún for o algo que pase por toda la lista y le voy dando los, los distintos, eh, las distintas direcciones. ¿A quién? Al, al sort. No. Eso ya lo hace adentro del sort. Eso que vos te estás imaginando, que es el algoritmo de ordenamiento, ya lo hace esto acá adentro. Hace ese for, hace los get, va obteniendo las direcciones de los ítems. Ya lo hace todo esto acá adentro. Si ¿sí? Acá adentro acá de la función sort va a hacer los get, lo va a hacer en una posición i lo va a hacer en una posición J, pues se tiene que traer dos. Y una vez que tiene dos, va a llamar a la función que recibe como argumento, que es la que vos le estás pasando, que es la que programamos ahora. Y le pasa esos dos elementos. Pero todo ese for, y obtener los dos punteros y pasárselo a la función que programamos recién, ya lo hace adentro el sort, no lo tenés que hacer. Por eso te pusimos acá, ni acá adentro ni afuera... No hacer el algoritmo de ordenamiento, no hacer el for, no tengo la lista, solo tengo que comparar los dos elementos. Y de afuera, lo único que tenés que hacer es llamar a la función sort y pasarle tu función y la lista. No tenés que hacer más nada. ¿Cómo ordenás? Llamando a esa línea de código, nada más. Ah, Yo estaba pensando que cuando le pasaba la función eh, criterio, tenía que pasarle también esos punteros. No, no se los pasa, entonces nada más llamo a la función Claro, el algoritmo de ordenamiento está adentro de sort. Lo vas a programar la semana que viene recién, cuando veamos el TP4 y lleguemos a hacer la función sort. Ahora ya está programada. ¿Sí? Ok, listo, creo que entendí entonces. Así que ordenar pasa a ser esta línea de código, nada más. ¿Cómo ordenan? Listo, ejecutan eso y ordenó. Y sí, es mágico. Claro, o sea, el sort le... El, eh... Le manda directamente el ítem 1 y ítem 2, suponer, como estaba en la función criterio. O sea, lo recibe del sort, no, o sea, nosotros no tenemos que escribir nada y se encarga no. la función sort. Claro, claro, eso es lo que me pasa a mí. Claro, o sea, y vos tampoco tenés que nunca en tu código invocar esta función. O sea, nunca vas a agarrar tu función criterio, ya invocarla, poniéndole los paréntesis y pasándole dos empleados. Eso no lo vas a hacer vos. Eso lo hace adentro el sort. Ah, claro. eso preguntaba, listo, listo. Nada, nada más le pasamos la función, y, y la función source se encarga de, de poner en cada, en, cada, ¿cómo se llama? en cada lugar de la función lo, lo que corresponde. O sea, cada... Exactamente, en cada argumento de acá, antes de invocar a tu función criterio, le va a ir pasando los distintos ítems que están en eh, la linked list. ¿Está bien? Así que esto, no. no ¿Sí? Lo único que tienen que llamar para ordenar es esa línea de código. Y, bueno, tienen que programar la función, ¿no? Pero, claro, pero, pero tampoco tengo que utilizar un controller para llamar a, a la sort. O sea, directamente que pongamos eh, eh, la función lsort... Eh, no, el... bueno, pará. En el menú... ¿Dónde está el menú? En la función de ordenar, no sé cuál es, cuál era, la 8, 9, bueno, no importa. Acá llamaba un controller... Eh, de hecho debe estar definida La de ordenar Acá está, sort, ve que está ya Y acá adentro hace llama al LL sort Claro ver, lo, que, sí. lo que digo es que lo único que hace Es la recibe, o sea no, no Queda ahí como para que en el menú quede el controller Y la llamen ¿no? a Sí, o sea, acá te, vos vas a ordenar sort Le vas a pasar la lista Y está empleado Y listo, ya está ¿Ven? Y adentro del controller, con esa lista ampliada, bueno, es la que le tenés que pasar al sort. ¿Ven? Sí, sí, ahí, la, ahí está. la función criterio. Y para dónde ordena. A lo mejor acá le puedes preguntar al usuario, preguntar para dónde quiere ordenar. ¿Qué dice exactamente el, el enunciado? Si te dice que le, le preguntes al usuario para dónde quiere ordenar, o por qué criterio, o si por varios criterios. Eh, no me acuerdo bien qué decía el enunciado, pero la idea sería así, si, si vos querés preguntarle algo al usuario, algún parámetro de ordenamiento, eh, lo podés hacer acá en el controller, ¿sí? Y llamas a la función sort y ya está, porque la lista que se ordena es esa misma lista, o sea, no tenemos que devolver una lista nueva ni nada por el estilo, o sea, se modificó, se alteró la lista original, ¿sí? Entonces con llamar a la función ya está, y esa sería la estructura. Acá llamas a la, a, a la del controller y en el controller llamas al sort. Cuando ustedes van a editar, tienen que editar uno en particular de estos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo, cómo obtienen el elemento que, que van a editar? No, yo lo que hice fue como editar todos y preguntarle el ID que quería eliminar. Y sí. después busco ID y encuentro el index. Y ahí, bueno, get. Bueno, o sea, vos, vos, vos haces una búsqueda por el índice, por el ID. El usuario te ingresa el ID y vos lo buscás, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después, como vos decís, en algún momento hiciste un get. Vos tuviste que decir, bueno, eh, get por ese índice que encontraste, ¿no? Y eso te devolvió el puntero al, al empleado. Sí. sí. Te devolvió la dirección de memoria de uno de estos globitos, que es el que vos querés modificar. Sí. ¿Está bien? Ponle este, E1. Me lo guardé acá en E1. O sea, hice el get y me lo guardé en E1. ¿Sí? Cuando vos alterás los campos de este, ya se alteró el que está en la lista. No tienen que hacer más nada con la lista. No la necesitan más. O sea, que para hacer una modificación, lo único que necesitan es el get. No tienen que volver a agregar esto a la lista o hacer un set o un add de nuevo. Si hacen un add de nuevo, están agregando a la lista... Dos veces el mismo. Claro, eso es lo que pregunté hace un rato en el chat que me contestó Mauricio. Si sí, nada ah. más con eso ya podía modificar todo y está bien, me dijo que sí. Tenía claro. esa duda, pero sí, sí, está bien. Porque si vos llegas a hacer, ponele, vos hiciste un, un, un GET, te devolvió el 88901, te lo guardaste acá, este E1 apunta a eso. Hiciste E1 flecha, le cambiaste el sueldo, entonces se terminó cambiando el sueldo ahí. Ya está, listo, no te voy a hacer más nada. ¿Sí? O bueno, usaste el set, set sueldo, y le, le cambiaste el sueldo. Si vos haces un nada a la lista, agregaste de nuevo el 88901 acá. Te quedó dos veces. ya o sea, está mal agregarlo de nuevo. ¿Sí? Porque vos pensás que cuando haces un get, no lo estás sacando de la lista. Simplemente estás obteniendo una referencia, igual que la referencia que tiene la lista ya guardada, en una de las posiciones. ¿Sí? Entonces no hagan... Cuando modifican, no hagan más nada que modificar el puntero al, uno de los campos del puntero que obtuvieron, ¿sí? De, del employee. No vuelvan a hacer más nada con la lista. No necesitan hacer nada, ¿sí? Eso es importante porque es un, es un tema de concepto, ¿sí? Si vos estás queriendo hacer un add, es porque no entendiste cómo funciona esto, ¿sí? eh, Entonces es importante no hagan más nada porque no necesitan hacer más nada. Sí, porque ya la referencia es la del elemento, es el único que existe y es el que tienen que modificar. ¿Está bien? Eso lo aclaro porque siempre pasa que lo quieren volver a agregar a la lista. ¿sí? Suele, lo suelo ver mucho eso.